Hay entre aquella que fui y ahora, que me hacen pensar que no estoy en el mismo lugar del cual partí. Todo lo que aprendí Dejando matices hacia atrás Pensando solo en Suelo, mi cielo, tu suelo, oh, oh, mi dios, oh, oh, oh, oh, oh, dios, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Que sigamos con este juego Pues que largo tiempo y yeah. La inmensidad La extraña conexión Del yo con el suelo, mi cielo, tu suelo oh. Tu cielo, tu suelo, oh, oh, oh, oh, oh. Mi Dios. Thank you.